Naufragio, la gaviota mira al náufrago, el náufrago mira a la gaviota, entre los dos se halla el pez, Francisco Garzón Céspedes, amor donde sorprenden las gaviotas.